y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que eh, fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan eh, fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de defensa y fue por eso que él está en el ministro de defensa para cumplirle los compromisos la policía de la misma manera fue mi padre cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir fue que le dimos las 48 horas a las 48 horas, porque sabíamos que ya podía podía Santa Cruz trasladarse a la paz, ¿no? Era ahí el problema, ¿eh? no iba a pasar nada, porque no iba a mirar el balcón. Exacto. Y yo creo que ese fue el momento más duro de lo que pasamos, porque en el cabildo, eh, mi familia no sabía que yo iba a decir que iba a la paz, solo sabía mi padre, ¿no? Nadie más sabía. Y obviamente mi hijo y mi mujer quedaron preocupados, porque lo, lo primero que piensan es que lo van a matar, ¿no? Y...